¡Los no, dejo mucho para el rey de Atlantis! ¡Claro no, que los negros están de moda! ¡Porque los negros están de moda! ¡Los de los payasos! ¡Hola niños! ¡Má! ¡Se la saca por la izquierda! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Es cuatro! No. ¡Trabajo en la lluvia! ¡Es cuatro! <risa> Domingo 5 de mayo, bienvenidos a los informadores ecuatorianos Y bienvenida a Anabel Naranjo, ¿cómo estás mi amor? Hola no vive muy bien, ¿y tú? Vamos a desinformar, vamos a cantar, porque en estos siguientes minutos no hay un solo camino, el de reír, ¿no? Claro, así como tú dices, buenas noches con todos. One way or another, I'm going to find you. I want to get you, get you, get you, get you, one way. Or ¿Qué tal? Y comenzamos con esa energía de los jóvenes? Montúfar, Mejía, Mejía Montúfar, un solo canteo. Cómo se enfrentaban en la final del intercolegial? ¿Está todo el mundo listo? ¿Vean? ¿Dónde ¡Listo día de hoy? Hasta la vista, baby. ¿Dónde quieres estás disfrazado, Ah, sí, soy. Aquí apoyando a Vean, para el sol, mijo! Aquí se hace para el sol. ¡Ay, le da el Esto es ahí. ¡Esto es mijo! ¡Esto es mi hijo! el es Los cuatro, que Ay, no, mm -hmm. no, de ¡Esto es muy bueno! ¡Esto es muy bueno! ¡Esto es muy bueno! ¡Esto es muy bueno! ¡Esto es muy bueno! ¡Esto es muy bueno! es muy bueno! ¡Esto es muy bueno! ¡Esto es muy bueno! es muy ¡Esto es muy bueno! ¡Esto es muy bueno! ¡Esto es es muy bueno! ¡Esto es muy bueno! ¡Esto dos colegios llenaron en el estadio de Cuatahualpa. ¿Y usted de cuál colegio? ¿Cuál colegio lo apoyan? ¿Usted a cuál le va? El Mesías me supongo. ¿Qué lleva usted allá de esta, disculpe? Picadillo, picadillo. Un objeto cortopultante, botella de vidrio, nada. Esta es la facha de tonera. Envidia a la que me tienes. No estaban en las gradas, en la tradicionales, dos colegios los de 24 también estamos no me encuentro a las chivas ¿cómo así si ustedes por acá están a apoyar a cuál? Vamos a, apoyar. a los dos equipos una final por favor. Siempre. A ver, cambió. campeón con los que te quiera de esto. ¡El Messia! ¡El Messia! a los jugadores! ¡Adiós! ¡Adiós! Sí, hasta que ¡Adiós! ¡Adiós! el partido entre ¿Qué? fiesta de alegría, pan! la pancha! ¡Le la De festejar y ver. ¡Qué ¡Oh! raro acto de la pupa! Uno a uno estaba la cosa. La mamá ya le está llamando. ya ya! ¡La dejaste, me pasen a la señora! ¿Cómo? Señora, ¿cómo le va de no noticias, Si ¿Sí, el hombre está bien posadito. ¡Poco, mi estorno más rayado para la casa! Y nos fuimos al medio tiempo. Y ve la chivita, el cocinero la cabeza y de cabeza mismo ve vuelve este empate dos a uno el consumo sufria vuelta a los guambras del mediador creo que el sector les habló porque salieron inspirados ve esta pintura de gol no gritaron hasta quedarme sin voz Abuelita, tengo estudiante. Abuelita, no me estudiante, vea, que está ronco tanto Para que vuelta, siga verdad, gritando. ¡Qué pena de cuarto! No, Para yo, seguirle bien, metiendo yo, emoción, me Un no se decía: ¡Ay, allá, sí, un hay penal! Hasta las señoras de los bares de los colegios de fría. De ¡A altura ya había campeón! ¡Lo dejaban los estudiantes y los graduados hace años! ¡No, señor! No le no, no desconecto. ¡Para, ¿no ¡Esto hijo, esto! ¡5 a uno terminó el partido! ¡Vequila! ¡Pasión intercolegial, ¡Qué bestia! ¿Qué dice? ¿Qué dice? Para mi mamá. Para mi mamá que me apoyó todo. Es que la amo mucho. ¡Eso es un colegio! ¡Pastón! ¡Me quiero por ustedes! ¡Para dame toquina! amo Caminita! No te mando uno solo y eso es mi Y vos no hay a mí, no mando a poco. Sí. ¿Sabes tú cuando me cortes todo? Que no hubo violencia. Con una fiesta de fútbol, un espacio. Bueno, y continuamos desinformando. Ahora nos vamos a la isla Puna, donde hace ca